Chicos, bienvenidos de vuelta al canal Es justo hoy Cuando vamos a hacer Un resumen acerca del Capítulo 2 de Fortnite Como ya sabéis, el capítulo 2 de Fortnite está accesible Lógicamente a día de hoy ya Para todo el mundo, entonces Muchas personas me han preguntado acerca De la historia del juego y sobre todo Acerca de la historia de estas tres temporadas Ya que al parecer es algo Confusa, estará todo en este video Así que hermanos, no se pueden perder nada de todo lo que vamos a enseñar porque se va a poner de lo más interesante. No olvides utilizar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar a la Neox Army y ser los más guapos de vuestra casa. Recordar que hago directos todos los días en Twitch en la que me encontraréis como Mister de Neox con 2X. El link de la página está justo aquí debajo en de la descripción. Yo soy Mister de Neox y empecemos con el vídeo. Recordar si queréis conseguir una skin gratis de la tienda,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 fue una temporada demasiado loca con muchísimos eventos donde Kevin el Cubo por ejemplo fue uno de los personajes más importantes en ese capítulo 1. Muchos misterios a resolver en ese capítulo como por ejemplo también la aparición del grupo de los siete. Resumidamente el punto cero provocó que todo lo que se encontraba en la isla desde hacía tantísimo tiempo e incluso años Se reduciese a nada A cero Llegamos al punto donde Todo el mundo se preguntaba Qué era lo que iba a suceder con Fortnite Ya que el agujero negro Se supone que absorbió absolutamente Todo el mapa La isla El Battle Royale El bus Todo lo existente Empezaron los rumores Ahí De que jamás volveríamos a ver el autobús De Fortnite por ejemplo Así que vimos también Muchos rumores acerca de que Fortnite iba a terminar para siempre Con su existencia Muchos y youtubers, después de tantísimas horas sin que sucediera nada, con el agujero negro, pensaban que Fortnite ahí había terminado para siempre. ¿De verdad creíais que después de una historia tan única como la del capítulo 1 de Fortnite, iba a terminarse el juego así? No, Fortnite continuó con nosotros con la introducción del capítulo 2 en el juego. Entonces, la historia continuaba y aún más interesante de lo que ya estaba. Entonces empezaron a aparecer números alrededor del agujero negro de Fortnite. Números que todo el mundo se preguntaba qué significarían. Imagino serían mensajes codificados. Así que finalmente Fortnite nos anunció oficialmente la llegada del capítulo 2 al juego. Entonces, ¿cómo fue que continúa la historia? Si al parecer, con la llegada de los 7 y el meteorito al evento final, parecía que la historia no tendría nada que ver una con la otra. Vamos a verlo. Una vez introducidos en el nuevo mapa, nos dimos cuenta de que se trataba de una auténtica locura. Algo magnífico. Además, llegó en un momento perfecto, donde toda la comunidad pedía un nuevo mapa para la temporada 2. Entonces, la jugada de Epic Games salió a la perfección. Todo el mundo descubrió el mapa por primera vez. Todos nos pusimos a investigar las novedades que escondía el mapa. Además, también de un nuevo sistema de exploración. ...experiencia en el juego... ...y muchas novedades... ...pero... ...al parecer... ...ya aparecieron... ...tres grandes misterios... ...en nuestro mapa de Fortnite... ...desde el principio... ...tres misterios... ...que todavía siguen con nosotros... ...y no debemos olvidarnos de ellos... ...presten mucha atención... ...en primer lugar tenemos... ...la gran compuerta de metal... ...que jamás ha sido abierta por el momento... ...los bunkers del mapa... ...al parecer... ...volvieron al capítulo 2 también... ...por lo que el gran misterio... ...de los bunkers todavía... ...sigue sin descubrirse... ...ya que nadie ha podido descubrir hacia dónde van... ...estos túneles alrededor del mapa... ...quizás sea una entrada directa desde... ...la oficina de John Jones... ...pero bueno, a eso iremos un poco más tarde... ...al parecer en el tráiler del capítulo 2... ...vimos también... ...algo que nos dejó... ...bastante intrigados... ...al parecer el avión se había estrellado en la isla... ...donde ya existía... ...una compañía... ...no demasiado agradable... ...al parecer... Ego ya estaba en esta isla, por lo que la compañía de Alter Ego fue la que se encargó de luchar contra ellos. Entonces teníamos a dos grandes compañías, al parecer, ya desde el principio de este gran misterio. Dos compañías que estaban vigilando absolutamente todo lo que sucedía en la isla, pero desde siempre ha habido alguien vigilándonos detrás de todo esto. Justo después de esto, llegó la agencia Fortnite. Lo importante de este lugar no es como tal la agencia, sino quién trabaja en ella y para quién se trabaja. Así que descubrimos que parte del grupo de Ego y Alter Ego también se habían unido a los nuevos grupos creados en la agencia: Espectro y Sombra. Que eran las facciones de la segunda temporada al llegar la agencia Fortnite. El jefe de la agencia, Midas, se convirtió en el más poderoso del equipo y de la isla. Sabemos que fue capaz de reclutar a Brutus, a Sky, a todo el mundo en general. La función principal de Midas y su gran poder fue traer objetos de oro al mapa de Fortnite por primera vez. El problema llegó cuando apareció un nuevo equipo de repente que realmente no sabíamos a quién pertenecía, me refiero a el agente Caos, donde el objetivo principal fue desde el principio obtener el control total de la agencia, ya que ésta pertenecía a Midas. Midas poco a poco empezó a perder su poder alrededor del mapa. La facción de Sombra fue conquistando diferentes lugares de la isla Y ahí fue cuando Midas decidió activar su gran plan Sabiendo que había varias luchas en su isla Midas fue el más listo con diferencia De todos los personajes del juego Midas fue más allá de solo lo que sucedía en la isla Midas se dio cuenta de que estaba viviendo en una simulación Descubrió el bucle infinito Ya que siempre que alguien moría Reaparecía si moría reaparecía, entonces el plan de Midas no trataba de conquistar el mapa de nuevo, sino de aprovechar todavía la energía que tenía disponible en la agencia para destruir algo que demostraría que Fortnite era una simulación, o todavía lo sigue siendo. Entonces, la principal fuente de energía del bucle de Fortnite es la tormenta, por lo que Midas decidió atacar directamente a la tormenta. Empezó a crear una máquina capaz de contener tantísima energía que sería capaz de parar la tormenta y destruirla para siempre. Una vez Midas logró alcanzar toda la energía en la máquina, se decidió a intentar parar la simulación para siempre, dando paso aquí al gran evento final de la temporada 2 de Fortnite, el evento del dispositivo. Gracias a Midas Descubrimos que realmente se trata de una simulación Realmente estamos siendo controlados Realmente hay alguien detrás de todo lo que sucede en la isla Y sabemos que se trata de... John Jones. Debemos darle las gracias a Midas, ya que gracias a su dispositivo el bucle colapsó. Y nos enviaron directamente por error a la oficina de John Jones. Donde descubrimos toda la verdad. Midas logró romper la tormenta del juego. Logró su plan, pero el poder de la compañía que lleva John Jones era demasiado poderoso. Por lo que decidieron crear una nueva tormenta temporalmente. Pero que sirviese durante ese corto periodo de tiempo. Una gran o la de agua fue la que sustituyó a la tormenta, hasta que pudieron volver a hacer la tormenta de nuevo. Después de todo esto, solo pudimos ver cómo Midas había fracasado en su intento por derrotar al bucle y a la tormenta. Vimos que el mapa estaba completamente inundado... Y Midas, según el tráiler, fue devorado por un tiburón. Ahí llegó el tráiler de la temporada 3 de Fortnite, capítulo 2. Finalmente, ahí apareció Jules, una personaje que llevábamos tiempo escuchando de ella, pero no había aparecido todavía en ninguna temporada. Además, se rumorea que podría ser la hermana o la mujer de Midas, ya que ahora ella también... Es la jefa principal del mapa de Fortnite. Es la jefa de la autoridad. ¿Qué será lo que esta nueva temporada nos traerá? Se está empezando a rumorear acerca del Kraken de Fortnite. Podría ser una buena temporada para verlo. <risa> Hermanos, espero les haya gustado demasiado este vídeo. Si es así, dejadlo en los comentarios. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo, cracks. ¡Chao!